Gracias Francis, gracias a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos ve. Miren, eh, hacer mención de algunos temas. Eh, señores, miren, renunció Antonio Marte a la Fuerza del Pueblo. Atención, Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Atención, anota la fecha Blackie, que te lo estoy diciendo hoy, para que luego lo, lo veamos en el tiempo. Al, a la Fuerza del Pueblo, el PRM lo está drenando. A la fuerza del pueblo, el PRM lo está drenando. Es decir, ustedes pueden estar seguros que Antonio Marte se va para el PRM. Se va para el PRM. ¿Ustedes saben por qué? Porque, el independiente. Sí, porque ¿qué está haciendo Luis Abinader? Ya inició su campaña de reelección. Señora, no van dos años y ya Luis Abinader inició su campaña de reelección. ¿Cómo va a conseguir la reelección? Comprando gente ¿Y cómo lo consigue Quitándole gente a los partidos pequeños y ofreciéndole cargos y cosas a los partidos grandes. Por ejemplo, sabemos que gente del PLD se va para el PRM. ¿Cómo? Buscando su beneficio. Gente de, de la Fuerza del Pueblo se van para el PRM. ¿Por qué? Buscando su beneficio. Y el primer caso a nivel de, de, de funcionarios ¿verdad? electos es el caso de Antonio Marte, que se va de la Fuerza del Pueblo... Dice, yo me declaro independiente, pero todo el mundo sabe que es para apoyar al presidente Luis Abinader en su proyecto de reelección. Anoten la fecha. Por otro lado, importantísimo eh, destacar, eh, no, lo voy a, no lo voy a tratar de manera ampliada ahora, eh, el primer humano en el mundo a quien le fue eh, trasplantado un corazón de, de un cerdo, cerdo. Algo maravilloso, ya tiene tres días este corazón funcionando en el cuerpo de David Bennett, de 57 años. Esto sucedió en Maryland, en la, la Universidad de Maryland. Ese grupo de, de, de investigadores científicos, médicos de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, que hacen el primer trasplante de corazón de un cerdo a un humano. Evidentemente es un corazón genéticamente modificado, pero constituye uno de los avances más importantes de la ciencia en materia de salud. Póngale atención a eso, señores, qué importante. Ojalá que este corazón eh, permita darle larga vida al señor David Bennett, porque esto vendría a solucionar un problema grande eh, con relación a la donación de órganos a nivel mundial. Para una persona donar un órgano, eh, por ejemplo, como es el caso del corazón eh, y otros órganos, tiene que estar prácticamente eh, con muerte, no prácticamente, sino con muerte cerebral para poder donarlo. Eh, entonces, en este caso, David Bennett recibe el primer corazón genéticamente modificado de un cerdo. Ya tiene tres días funcionando y él dice que se siente bien, algo que realmente es maravilloso. Eso lo vamos a tratar con detalles eh, en el transcurso de la semana. Ahora yo quiero centrarme en un tema importante y es con relación a lo que tiene que ver con el Código del Menor. El Código del Menor, la aplicación de la ley y la cultura dominicana de la aplicación de la ley a favor del menor. Voy a contextualizarlo. En la República Dominicana, atención a los padres y madres que me están viendo y atención a los fiscales de niños, niñas y adolescentes en todo el país. Por favor, por favor. Vámonos a la esencia de la cosa. Vámonos a la esencia de la ley. Vámonos a lo que quiso el legislador. Vámonos a lo que pensó el legislador al momento de crear la norma. Hay una cultura en la República Dominicana, incluso que yo lo he escuchado hasta de fiscales, algo que es terrible escucharlo de un fiscal, que los hijos tienen que estar con la madre. Error. Eso es una mentira. Repito, hay fiscales, no estoy hablando de los fiscales de San Francisco, de, de, de niños y adolescentes, que son muy amables y, y hacen muy buen trabajo. Estoy hablando del sentido general. Hay una cultura en la República Dominicana de que los hijos tienen que estar con la madre. Atención, padre, que cuando te digan eso, dígales que eso es mentira. Eso es una mentira. porque Yo le envié a la tablet, muchachos, el principio 5 del Código del Menor, la ley 136-03. Te Porque que tenemos que comenzar una, a desmontar la cultura. Que es una legislatura iberoamericana. Sí. Luego de que firmáramos. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el principio 5 de, de, de, de esta ley? Ese principio 5 establece el interés superior del niño, niña o adolescente, eso debería quitarse, debería ser del niño, porque con el niño se dice la niña y el adolescente. Va a tener problemas con aquello grupo grupo. Consideramos <ríe> que un niño es una persona que tiene menos de 18 años para abajo, siendo ya, hembro o varón, un es niño, un niño. Niño. y adolescente, pero bueno, le, le ha dado en este país por ponerle cosas, por, por, por enredarla. Por complicarla. Por complicar la cosa. Bien, ¿qué dice ese principio? Ojo, eso es un principio, es decir, que todo lo que tiene la ley y todo procedimiento debe regirse por esos principio. Dice, el principio del interés superior del niño debe tomarse en cuenta siempre la interpretación y aplicación de este código y es obligatorio cumplimiento en todas las decisiones que le sean concernientes. ¡Ojo! Atención fiscales y atención los jueces. Dice que el, el interés superior del niño debe tomarse en cuenta Y este obligatorio cumplimiento Oiga la palabra, obligatorio Entonces, vámonos a la otra No, no tenemos que leer todo eso A la gente que vaya a leerlo La ley 136-03 ¿Qué dice el, el literal E de ese principio? Óigame bien, atención a la, a la gente que maneja la justicia en materia de niño y niña y adolescentes. Quiten, quiten el, el para que la gente lo lea completo. El literal eh, Lea conmigo. ¿Cuál es una de las necesidades de la prioridad? La necesidad de priorizar los derechos del niño, niña y adolescente frente a los derechos de las personas adultas. Vengan conmigo. Vengan conmigo. ¿Qué resulta? A veces tú escuchas a una fiscal diciendo, oigan una fiscal, diciendo, no, lo que pasa es que la madre, no, lo que pasa es que el padre, atención a usted, amiga que me está viendo, fiscal o, o abogado, lo que sea, es que la ley no dice que es el derecho del padre, que hay que proteger, ni el derecho de la madre, la ley dice que hay que priorizar el derecho del niño, el interés superior del niño, y déjenme mandarle el artículo 83, 84 de esa ley para que ustedes vean con quién debe vivir el niño, con quién debe estar el niño. Porque tenemos que comenzar a desmontar esa cultura de atraso que tenemos en nuestra legislación. O no en la legislación, sino en la aplicación de la legislación, de la ley, de la norma. ¿Qué dice la ley con relación, caramba, se me está... Si lo pueden buscar, por favor, en el Una artículo 84 preguntita. por ahí principio en principio, quien, quien, cual de los cualquiera de los dos padres que le ofrezca mejor condiciones creo que es lo que debe de primar por eso se hace Te voy un a estudio picar. socioeconómico Te voy a picar. y Mira. sobre todo emocional psicológico no sí. que porque fíjate una cosa hay individuos que han sabido Está bien aquí. hay individuos que han sabido manipular en contra de la madre claro. porque lo que quieren es que la madre regrese y la manipulan y usan los hijos como un puñal. Miren. Y miren. los fiscales han caído en eso. Aquí está pasando un caso igual. Miren, vamos a leer el artículo 83 y 84 de la ley. pero tenemos que aplicar la ley, ¿verdad? Vámonos a la norma. ¿Qué quiso el legislador? Lo, lo envía a la tabla. Dice... Sobre la guarda, que es, ¿verdad?, a lo que la gente llama custodia, lo, lo estar con el niño. ¿Con quién va a vivir el niño? ¿Con quién va a permanecer? ¿Quién tiene la responsabilidad de ese niño? Dice el artículo 83. Eh, lo, lo, lo envía a la tabla, muchachos. Ahí está. Dice, la guarda es una institución jurídica de orden público de carácter provisional, siempre provisional, nunca es definitiva que nace excepcionalmente para la protección integral del niño y del adolescente, privado de su medio de familiar. Eso es cuando dos personas se separan, ¿con quién va a quedarse el niño? ¿Quién, quién tiene esa responsabilidad de, de, no, del es cuidado compartido. del niño? Pero vámonos al artículo 84. Es claro. Dice, el tribunal del niño, niña y adolescente otorgará la guarda, oiga bien, lea conmigo, al padre, coma, la madre o tercero es decir, que no tiene que necesariamente vivir ni con el padre ni con la madre. Fíjense ustedes que ahí no dice que tiene que vivir con la madre, atención a las fiscales, que la mayoría son hembras. Tienen que entender eso. Dice, lo voy a leer de nuevo para que lo entiendan. Y si no lo entienden se lo vamos a hacer entender, porque esa es la ley. Otorgamiento de la guarda artículo 84 del Código el tribunal de niños, niñas y adolescentes Otorgará la guarda Déjenlo ahí para que la gente lo lea conmigo Otorgará la guarda ¿Me están saboteando? ¿Llaman de la fiscalía? De, no, los de, de aquí no hacen eso eh, Llamaron desde la capital Llamó, eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, la fiscal que metió a, a don Miguel Opreso Sí, eh, esa Sí, póngame por favor Para que la gente lo lea conmigo Artículo 84, otorgamiento de la guarda, el tribunal de niños, coma, niñas y adolescentes, otorgará la guarda al padre, coma, la madre o tercero que garantice el bienestar del niño, niño y adolescente de acuerdo al interés superior, ¿de quién? del niño, entren para acá el ser fiscal tiene la capacidad. No, Israel, pregunta Israel aquí, que si con, un abuelo, con una, un abuelo, puede ser con un vecino, dice tercero. No entienden ustedes que no dice la madre. Una pregunta. Que Yerlán. eso es una discriminación positiva, pero es una discriminación en contra del hombre, del padre. Una no pregunta. lo van a entender. Una pregunta, Yerian. la gente que vaina, ¿eh? Yerlán, sí, adelante. Una pregunta. El hecho de que un fiscal diga esa vaina y tú lo dice en tu cara. No, lo que pasa es que los hijos tienen que vivir con la madre. El hecho de que un, de que un, fis, de que un abogado adquiera la función o la, la calidad de fiscal... Uh -huh. El hecho de ser fiscal le da la autoridad a, a este que en la oficina del fiscal sin hacerle estudio, sin hacerle evaluación, solamente por la opinión de uno de los padres, esta otorgue automáticamente, provisionalmente la guarda. No, miren, el fiscal no puede otorgar guarda, ni provisional ni nada, el, el fiscal está para emitir una opinión, quien otorga la guarda es el juez, tampoco se dejen engañar. ¿Mm? Porque tenemos que poner la cosa donde van. Que me desmientan, me llamen. Un fiscal solamente puede levantar acta de conciliación y de no conciliación. Y con tratar de conciliar, que es lo que más hacen los fiscales. Aquí ellos lo manejan muy bien. Aquí lo manejan muy bien. Pero hay fiscales que te dicen en tu cara: Óyeme. No, lo que pasa es que los hijos tienen que estar con la madre Una fiscal en una ocasión cometió ese error conmigo No sabiendo que yo era abogado Y le dije, pero si me, si me buscas aquí en este código Que lo saqué del bulto Porque yo no, no, me, no me identifiqué como abogado sino Yo estaba como padre en ese momento Le dije, si tú me buscas en este, en este código Donde dice eso Te lo entrego a ti ¿m? Pero eso no lo dice aquí O sea que tú estás violando la ley ¿m? Te estás extralimitando en tus funciones Repito, tenemos que desmontar esa cultura que hay De que la madre es la que tiene que tener los hijos Que me excusen las madres, que no es contra las madres Es por el bienestar del niño Hay madres que no saben cuidar a sus hijos Y el padre lo hace mejor O un tío, una tía, un hasta un vecino A veces cuida mejor de tus hijos Que tú mismo Entonces, ¿qué dice la ley? La ley es clara, dice que el niño, niña o adolescente, esa vaina tan larga, el niño, ¿verdad? Y con eso englobamos todo. Sin Tiene discriminar. Estar, no, sin discriminar. Debe de estar con el padre, coma, tenemos que, ¿verdad? Con la madre o con un tercero que garantice su bienestar. Ahí, si ustedes se dan cuenta, primero se prioriza al padre y a la madre, ¿Verdad? pero no te lo condiciona que sean ellos dos, puede estar con un tercero, aún estando los padres vivos, y dirá la madre que una vez deben estar así en su casa, eh, eh, eh, alebrecada, ¿verdad?, molesta conmigo, deben estar muchas madres, ¡ajá!, y yo le voy a entregar a mi hijo al papá, es que no eres tú, es que no se prioriza tu derecho, se prioriza el derecho del niño, el interés superior del niño, y es, aunque duele, hay que entenderlo. Por eso de que cuando el juez va a tomar la decisión, ya con esto termino, cuando el juez va a tomar la decisión, ¿qué dice el juez? Bueno, esta persona le ofrece mayor bienestar al niño, mayor seguridad, ¿hmm? en, en función de su interés superior. No puede mirar si es hombre o es mujer, o si es el padre o es la madre, solamente mira las pruebas, las condiciones y en función de eso, toma una decisión favorable, ¿para quién? Para la madre, no, para el padre, no, para el tercero, no, para el niño, y eso tenemos que entenderlo, atención, Ministerio o Procuraduría de Niños y, niño y Adolescentes en todo el país, tenemos que entender eso y dejar de decir en las fiscalías que los hijos tienen que vivir con la madre porque es un error, eso no es lo que dice el, la ley, independientemente de que sea algo cultural, nada tiene que ver que sea hombre o que sea mujer el que atienda a los niños. Hay hombres que atienden mucho mejor a sus hijos que las madres y hay madres que atienden mucho mejor a sus hijos que los padres y hay incluso abuelos que atienden mucho mejor a sus hijos que los padres eh, y que a veces tienen que cargar de desafortunadamente con ellos eh, porque los padres a veces son irresponsables. Muchísimas Muchas gracias. gracias.